por invitarnos. Encantado de estar aquí. El placer es mío. Pues justo hoy tenemos un episodio que a mí me encanta y que se titula Despierta el artista que llevas dentro. Y voy a contar mi experiencia con respecto a la creatividad y con respecto al arte. Mi abuelo, mi abuelo por parte de padre, que falleció, fue, fue pintor. Él estudió Bellas Artes y se dedicaba a pintar. De hecho, estuvo un tiempo viviendo en París y pues vendía cuadros por la calle y vueltas que da la vida, acabó trabajando en Coca-Cola en el tema de marketing y creatividad. Y él me enseñó pues, muchas cosas sobre el arte, sobre su pasión, e iba mucho a museos con él y también me enseñó en cierta manera la pasión por la lectura. Sin embargo, hasta hace muy poquito me consideraba una persona que no era absolutamente nada creativa. Es decir, eh, pues estudiaba, sacaba buenas notas, era buen hacedor, ¿no? A veces planificaba Es verdad que soy más de hacer y poco pensativo A veces pues me falta parar Pero consideraba que es una persona Que no era para nada creativo Es decir, pues considero que no pinto muy bien um, Escribir bueno Cantar absolutamente no es lo mío <risa> Y um, hace poquito me, Una amiga mía Que es como una hermana para mí Se llama Zulema, Zulema Fernández Me dijo, Alfonso, tienes que hacerte un curso Que es un libro Y que se llama El camino del artista De Julia Cameron y me lo regaló el año pasado, pero propuse empezar este año con este curso. Y bueno, pues hace nada lo he terminado y es un viajazo. Entonces me gustaría comentar con vosotros algunas cosas que he ido aprendiendo. Y una de ellas es que era mucho, mucho más creativo de lo que pensaba que era. Porque crear no solo tiene que ser a nivel artístico, como imaginémonos un pintor, o un escritor, o un actor. Un creativo es alguien que crea. Un artista es alguien que crea. Y todos diariamente vamos creando nuestra realidad. ¿Cuántas cantidades de decisiones tomamos en nuestro día a día? Miles. Desde a qué hora nos despertamos, desde qué hacemos nuestro día a día, desde cómo nos tomamos el día, ya íbamos creando. Y en el fondo somos artistas de nuestra propia vida. Pero luego además, si creas un proyecto, eres un artista. Aunque yo a lo mejor no pensaba en artista, pero si he creado algún proyecto, ya estoy creando, ya soy creativo. Y entonces lo que decidí es hacer dos cosas que te pide este curso. Uno, es páginas matutinas. Nada más despertarte, escribir tres páginas de lo que tú quieras. Y lo segundo, que es lo que más me ha ayudado, es tener semanalmente una cita con tu propio artista. Que esto lo cuento algunos amigos míos y me dicen, Alfonso, cucú, ¿sabes? Pero me encanta. Decido de una mañana, a una tarde, del fin de semana, y me lo dedico para mí. Y además, no me planifico lo que voy a hacer. Es, mi objetivo es no hacer nada. Luego, pues acabo haciendo, pues leo pinto. Y es curioso porque analizando hacia atrás, durante este curso, lo que he hecho es he pintado cuatro cuadritos que cada uno representa un elemento. La tierra, el aire, el fuego y el agua, por ejemplo. Y además, he decidido crear mi propio libro, que es algo que ya había pensado y quería acompañarlo con este camino. Y lo que he descubierto es que uno, tenía una creencia muy profunda de que no era artista, no era creativo, y dos, que la manera de desbloquear este, esta creencia limitante era empezando a crear artísticamente. Y esta es mi pequeña reflexión. Ahora me gustaría que hagamos una pequeña charla, una pequeña conversación entre amigos. Entonces, Eric, me gustaría saber un poco si, qué consideras tú con respecto a tu artista interior, qué cosas has hecho tú artísticamente o creativamente y cómo crees que, que te ha servido o qué cosas te han servido para, para despertar ese artista que, que llevas dentro. Es una pregunta muy curiosa y a mí me parece que se divide en dos partes. Para mí la creatividad no tiene nada más que ver con la parte artística. Como bien tú lo dijiste, crear creatividad. Y muchas veces me viene mucho a la cabeza mi esposa. Ella es ingeniero y ella decía que era pues, cero creativa. Y tuve la fortuna de dar un, a un curso con ella, una formación de coaching y empezamos a desglosar qué significa para ti ser creativo. ¿Cuál es la pregunta? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a llegar con la creatividad? Y para ella resultó ser que la creatividad tiene que ver con resolución de problemas. Entonces, cuando tú le dices a un ingeniero, resuelve problemas, su mente se va a poner en ese estado y no siempre los va a resolver del modo lógico-matemático. Puede actuar de diferentes formas y ahí es donde entra la creatividad. Entonces, a mí me encanta esa, esa apertura porque un lógico puede ser muy creativo, un, un filósofo puede ser muy creativo, matemático puede ser muy creativo. Entonces, al formular algo de diferente manera es donde surge la magia. Entonces, para mí me resulta muy interesante salir de la caja hasta en el mismo concepto de creatividad, porque cuando damos ese paso adelante, rompemos esa creencia limitante. Y en mi caso en particular, yo también he tenido la fortuna de tener cerca de mí alguien, ahí sí, muy artístico, que es mi padre. Mi padre tiene una voz fantástica, canta ranchera, soy mexicano, por supuesto, me siento muy orgulloso de eso. Y siempre había tenido como un paso para mí para decirme, lánzate. Y yo tengo una voz mediana. No puedo decir que, que lo hago como él, que lo hace fantástico. A mí me gusta todo hacer Eric. Muchas gracias. Me estoy poniendo un poco rojo, pero bueno. bueno no es el objetivo, pero también puedes dejarte fluir. <risa> y, y sí, canto en la ducha. Y en algún momento quiero, quiero tomar un curso de canto. ¡Ojo! Sí, sí, me encantaría. Está ahí en el bucket list. Todavía no, pero me encantaría. Y había justamente otra cosa curiosa que creo que llamará mucho la atención. Mi familia, eh, esto puede ser un dilema, pero siempre era de fiesta brava. Entonces, cuando yo era ¿A niño. ¿A qué te refieres con fiesta brava? Los y... toros, los toros. Vale, vale. Les encantaba a los toros. Vale. Desde mi abuelo y desde, vale. desde antes. Entonces a mi padre siempre le había gustado y me llevaba desde niño. Entonces cuando yo era niño decía que no sabía si quería ser cantante o torero. <ríe> <ríe> Afortunadamente o desafortunadamente ninguna de las dos. Y al día al día de hoy también para no generar más polémica, ya no me gustan los toros. Vale. Entonces ahí <ríe> entonces verlo tan de cerca cómo disfrutaba ese momento. Y, y creo que el día de hoy tocaremos este tema que me encanta cuando fluía en el escenario cuando cambiaba completamente su personalidad, porque de cierta manera mi padre siempre ha sido un poco introvertido, pero es como incompatible decir un introvertido y una persona que se para enfrente. Yo lo vi 300 personas a cantar con un bocerrón y un manejo del escenario increíble, pues pasa. Entonces esa es mi experiencia para mí eh, es dejarme fluir con el momento en el que estás. Y simplemente disfrutar de algo bellísimo. Para mí, esa es la parte artística de la creatividad. Qué bueno. Para, o sea, gracias, Eric, porque es que um, lo que me ha conectado a lo que me acabas de decir tú, que es, es un poco profundo. Y es así. Es. Cuando creas, hace tiempos dije que cuando subía un escenario era como si fuera un instrumento, un instrumento del universo. Entonces, de repente. Um, subía al escenario y empezaba a compartir información que hasta yo no era consciente. Fluía de una manera bestial. Pues lo que he descubierto es que cuando creo, cuando creo de no de creer, sino de crear, de repente fluyo y soy un instrumento. Y es que cuando creamos, estamos siendo instrumentos. Simplemente nos estamos siendo instrumentos al orden perfecto del de universo, de la vida, del padre, como quieras llamarlo. no Entonces, es, es realmente... Decir, ostras, yo escribo cuando estoy escribiendo un libro, pero no estoy escribiendo yo, no soy solo yo. Cuando yo pinto, no soy solo yo. Cuando yo actúo, no soy solo yo. Y cuando yo canto, no soy solo yo, por dar ejemplos. Y conectar con esto es romper esa creencia de, ostras, ¿es que soy solo yo o estoy solo. Es que no estás solo. Es, es, es muy profundo lo que estoy diciendo. Pero de verdad que veo claramente la creatividad como un gran camino de acercarte a ti mismo, a tu Dios interior, a tu Dios interior, a como quieras llamarlo, ¿no? Pero, pero no sé, a mí eso me hizo, me hizo click, me hizo totalmente click. Entonces, ¿quieres contarnos algo? Sí, te, me parece muy interesante lo que dices porque, y también me conecta muchísimo, y quería también decirte que además de sentirlo a nivel espiritual y transpersonal, es muy curioso porque no sé si han tenido oportunidad de leer el libro de Flow, de Michael Chicks y Michael, pues justamente habla de, de esto, del fluir. Y él menciona que en el proceso de fluir, que no me voy a extender mucho aquí, pero una de las partes es ese momento que, es, que se llama autotélico, que quiere decir disfrute en sí mismo de la actividad. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces sentimos que todo lo que sale de nosotros es como si no lo fuéramos. Es una sensación, pero es completamente atribuible a la ciencia. Y hay dos ejemplos que, que me vienen a la cabeza. El primero de mi mayor inspiración para coaching y todo lo que hago, que es el doctor Mario Alonso Puig y mi experiencia personal. La de él decía que ese momento del fluir era cuando estaba en medio de una cirugía, porque es médico del aparato digestivo o era antes de ser ¿Sí? eh, pues el, el grande que es de, de conferencias <risa> y decía que era como si sus manos se movieran por arte de magia, como wow. si otra persona lo hiciera. Y justo ayer que tuve la fortuna de compartir contigo en escenario, por eso es que a mí me encantó y mi camino hacia las conferencias, porque a veces siento que las palabras fluyen y como si no fuera yo, sino una persona más sabia. Totalmente, además me siento súper identificado porque su suelto el escenario y de repente digo, es que es que no sé, es todo, o sea, no sé, es, es magia, yo creo que es magia. Y me gustaría preguntar ahora a María. Eh, sinceramente, creo que no estaría haciendo este episodio si no fuera gracias a María. Uh, María es, es la compañera de mi vida y, sobre todo, es una mujer, una diosa súper creativa. Ella pinta, ella escribe, tiene su bebé blog y me inspira a mí a crear, a crear, porque yo era una persona que venía de los negocios, venía de tal y, y claro, es, es, me inspira muchísimo. Entonces, María, me gustaría preguntar qué es lo que a ti te ayuda a, a crear cada día, ¿Qué, qué, cómo fue tu proceso. De despertar creativo, ¿cómo sigues manteniéndolo y qué, qué experiencia recomiendas hacer para, para despertar esa creatividad? Guau, wow. eh, es que cada día flipo con tus preguntas porque, porque siempre me dejan muy rayada. Pero bueno, eh, <risa> a ver, ¿cómo respondo a esto? Eh, yo, bueno, mi, mis dos abuelos, mi abuelo por parte de padre y mi abuela por parte de madre, siempre han dibujado. Dibujan, pintan, o sea, eran verdaderos artistas. Y además mi abuela, y bueno, le gustaba mucho el mundo de la moda, de la costura y tal, y, y cosía, hacía... A mí de pequeña me vestía mi abuela, me hacía mi ropa, ¿no? O sea, yo pensaba wow. una idea en mi cabeza de lo que quería que me hiciesen y mi abuela lo creaba, ¿no? Y qué, qué mayor ejemplo de, de ser creativo que eso, de tener una idea en tu cabeza y de llevarlo a la realidad, de crearlo, ¿no? Y no sé, eh, sí que es cierto que, que en mi casa siempre me han dado muchas alas, ¿no? De hecho, yo siempre digo, siempre lo he dicho, y aquí también en el podcast lo he dicho varias veces, que no sé si vivo lo que sueño o sueño lo que vivo, pero es que es cierto. O sea, es que me ha pasado soñar muchas veces cosas y le, de, levantarme pensando que realmente yo lo había vivido. O sea, me parece un don también eso, ¿no? Porque, bueno, porque al final es como vivir en dos mundos, ¿no? Es, es muy bonito. Pero, pero siempre en casa me han dejado mucho ser, y, y creo que es la gran característica de la creatividad, que te dejen ser, y que te dejen estar, y que te dejen interpretar, pensar, eh, imaginar, sobre todo eso. ¿no? Y bueno, me ha ayudado mucho también el hecho de ir desde muy pequeñita a ver museos, a ver teatro, a ver obras de arte, es algo que, de hecho, igual al principio se me hacía un poco raro, aunque realmente entré muy fácilmente ¿no? en, ese, en ese mundo. Pero, pero bueno, creo que igual al principio se puede hacer raro. ¿no? Diría que a día de hoy ha sido lo que más me ha ayudado, a, um, me ha inspirado a crear. ¿no? Y me ayuda muchísimo hoy en día, cuando me dejo llevar por la rutina, eh, pararme y hacer silencio. O sea, al final creo que desde el silencio es de donde surge absolutamente toda mi creatividad. O sea, es cuando de repente me paro y, se, y vienen las ideas a mi cabeza. O sea, y de repente empieza a ser ese instrumento, ¿no? Bueno, cuando hago silencio y cuando me lavo los dientes. Es un momento, no sé por qué, que, que, que, que, que no sé, que me, que me llena por algún motivo, no, no sé qué estimula en mi cerebro y me ayuda a crear cosas. Pero... Um, <risa> pero bueno, aparte de esto eh, es, es eso, hacer silencio y, y dejarme llevar, dejarme ser. Diría. Guau. Wow. He de decir que para ti era lavarte los dientes y para mí era la ducha. O sea, la ducha eric cantaba y yo recuerdo, por, por compartir también otra de mis cositas, era que cuando, cuando era pequeño yo escribía poesía. Bueno, pequeño, me refiero a 16 años, ¿vale? Eh, un poquito más joven que ahora, unos añitos sola y, y en ese momento recuerdo que escribía poesía, pero escribía poesía de desamor. Y la mayoría de, de las estrofas y la mayoría de todas las cosas que escribía se me ocurrían en la ducha. Y claro, luego también es decir, a ver, que no quiero gastar agua, entonces claro, tenía que pensar muy rápido y luego intentaba recordar las estrofas que había pensado para poder escribirlas, nada más salir de la ducha. Y una gran conexión que, que veo, más allá de lo que más me ayuda ahora mismo a, a escribir o a permitirme crear, pues es por ejemplo leer, es ir mucho al teatro, es ir muchísimo a museos, por ejemplo, pero para mí la clave es volver a conectar con el niño que llevamos dentro hace nada desde la comunidad de imparables, montamos un senderismo con, con We Are Seekers, con la tribu Seekers, en el que la temática, la primera senderismo que hicimos fue sobre el miedo y el segundo senderismo que montamos fue sobre conecta con el niño interior. Y ahora lo estaba conectando y, y montando y grabando este podcast diciendo, si es que para mí lo que me ha permitido volver a ser creativo es conectar con ese niño que le daba igual si era o no era creativo, que le daba igual si era o no era artista, que le daba igual qué iban a pensar los demás de su dibujo o de su estrofa o de su cuento. Le daba exactamente igual porque lo importante era el proceso y no el resultado. Y eso es lo que me ha ayudado ahora a crear, eso es lo que me ayuda a que me despierto prontísimo y además de leer, meditar y correr, escribo mi libro y lo que me ha permitido es pintar y de vez en cuando querer pintando. Y lo que me sigue permitiendo es una vez a la semana tener una cita conmigo mismo. Que yo lo cuento y digo no, es que el sábado por la mañana no puedo quedar porque tengo una cita conmigo mismo. Y claro, cuando, la, cuando lo cuento la gente dice, cómo que tienes una cita con, contigo mismo, pues la mueves. No, no, lo siento, es que tengo una cita conmigo mismo y, y no puedo fallarme a mí mismo. ¿no? ¿Lo ves lo ves lo importante que es? Es decir, no puedo llegar a un acuerdo contigo porque primero tengo que tener un acuerdo conmigo mismo. Y tengo una cita y me va a poner guapo, que lo sepas. ¿sabes? Entonces, en cierta manera, este es un punto de volver a conectar con el niño, con la niña que llevamos dentro. Y eso para mí es volver a ser artista. Es volver a ser un niño, y una niña en el que le apetece hacer cosas que a lo mejor en el proceso hemos olvidado. Y yo te pregunto a ti, oyente, ¿te gustaba escribir? ¿te gustaba leer? ¿te gustaba pintar? ¿te gustaba cantar? ¿A qué esperas para volver a hacerlo? ¿A qué esperas para apuntarte un cursillo? Eric me acaba de decir que iba a apuntarse a un curso de canto. A mí me gustaría apuntarse, apuntarme a un curso de teatro. Porque recuerdo cuando era pequeño yo estaba gordito y sin embargo cuando salía al escenario y hacía teatro obligatorio en el colegio me gustaba mucho, lo disfrutaba muchísimo. Y este verano me hice un curso pequeño de teatro y ¿por qué no seguir? Entonces conectemos con ese niño que tengamos dentro es una gran manera de volver a despertar el artista que llevamos dentro. Me gustaría pediros una conclusión a cada uno. Una frase que os resuene, un pequeño argumento, una pequeña idea para cerrar este episodio. Entonces María... ¿Tienes alguna idea, algo así que digas, mira, algo que haya salido o no nuevo sobre, sobre esta creatividad? Pues estaba pensando justo a la hora a la vez que hablabas sobre el tema de, del niño interior, de volver a ese niño interior, y creo que si tuviera que decir una frase final, diría volver a las raíces. O sea, creo que al final encontrarte con ese niño es encontrarte con, con tu raíz, con tu esencia, y dentro de esa esencia está tu forma de creatividad, y creo firmemente que la creatividad eh, no puede limitarse, ¿no? Que, que no tiene límites ni nadie que la limite. Y eso, lejos de restarle valor, se lo suma. O sea, es de las de esas cosas que dices, no es que sea un cajón desastre en el que lo metes todo y todo vale, sino que es que es un cajón enorme, lleno de inspiración, lleno de arte, lleno de formas de ver la creatividad, como decías al principio, que no le quita nada de valor, sino que se lo llena, que, que se lo suma. Guau. Wow. Eric. Yo voy a compartir dos pequeñas cosas. La primera, respaldar lo del niño interior. Yo cada que recuerdo, me acuerdo que me encantan los dinosaurios y ahí me quedo. Y además, eh, lo que he estudiado en inteligencia emocional es que no solamente alimentas a esa creatividad, sino que alimentas a la autoestima. Entonces, qué importante visitar a ese niño interior que tenemos. Y como cierre, pues diré algo que no es mío pero creo que será muy relevante, que es de Albert Einstein. Y él decía que la imaginación y la creatividad, por ende, es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento, como bien dijiste, es limitado y la imaginación no lo es. wow pues con esto vamos a cerrar y con una pequeña reflexión que me gustaría compartir, y es que no dejes que nadie te diga que no eres creativo, que no eres artista, que no cantas bien, que no dibujas bien, que no escribes bien, porque lo que estás viendo, lo que está viendo esa persona es un reflejo de sí misma. Y si eres tú quien te lo crees, rompe esa creencia, porque lo que crees es lo que creas. Eres creativo, eres creativa, dite al espejo todos los días si quieres. Soy creativo, soy creativa. Y te voy a decir por qué, porque creas diariamente tu vida en el momento en el que decides abrir los ojos